En este video les quiero mostrar la interfaz general de, de Miro. En mi caso tengo una cuenta con licencia educativa. Si quieres saber cómo solicitar tu cuenta con licencia educativa, que es gratuita para todos los que somos parte de una institución educativa, puedes buscar el video en nuestro canal de cómo tener acceso a este tipo de licencia. Bueno, vamos a conocer eh, la, la interfaz general, el dashboard general, el tablero general de Miro. Entonces, eh, primeramente, en la extrema izquierda, hasta acá, tenemos la lista de equipos. Todo, esta es toda la lista de equipos a las que eh, nosotros pertenecemos o a, las cuales, a los equipos a los cuales nos han invitado. Entonces, yo ahorita... Estoy en, un, en la información de un equipo llamado Christian, o sea, un equipo que yo creé con mi nombre, que es donde yo asocié mi cuenta con eh, la licencia educativa. ¿Qué otros equipos tengo aquí? Tengo un equipo donde, que comparto con todos mis compañeros de CDIE Región Occidente, que es el que está acá en la esquina inferior. Aquí se puede ver, inclusive le pusimos el loguito de CDIE. Todos los demás equipos que están aquí son equipos que eh, diferentes estudiantes me han estado invitando para que yo vea el avance y el progreso de todos de, de sus proyectos. Entonces, estos son los eh, esta gran cantidad de equipos que, que pueden ver por ahí, de en, mi, en mi extrema izquierda. La siguiente parte de la interfaz es, eh, ya tiene algunas otras opciones que son interesantes. La primera de ellas está las opciones de configuración del equipo. Aquí ustedes pueden eh, poner esa imagen que representa al equipo, cambiar el nombre del equipo, eh, revisar eh, las personas que están invitadas al equipo, entre otras configuraciones propias del equipo. Luego está aquí eh, un botón para entrar a todos aquellos tableros que hemos estado poniéndole la estrellita de favorito. Eh, desde aquí puedes entrar y aquí vas a encontrar todos tus tableros favoritos sin importar a qué equipo pertenecen. Desde aquí directamente te vas a ver todos tus tableros marcados como favoritos. Y luego está la opción de ver todos los tableros. Aquí sí vas a ver listados todos los tableros que pertenecen a este equipo. Eh, en este caso al equipo de nombre Cristian Luego en la parte de abajo tenemos eh, un apartado que dice proyectos. Esta parte de proyectos, pues, es una manera de ir organizando los múltiples tableros que vas teniendo. En mi caso, ya con la cuenta con licencia educativa, pues, tengo acceso a crear un número ilimitado de tableros. Entonces, eventualmente, eh, se vuelve necesario empezar a organizarlos de alguna manera. Entonces, yo tengo aquí divididos en, en proyectos que pensémoslo como carpetas que vamos creando. Entonces, tengo uno para todo lo que es de Miro Training y ahí pongo los tableros de Miro Training. Tengo otro para mis tableros personales donde yo voy llevando algunas cosas de organización, voy creando algunos templates que después comparto. Y tengo eh, para un curso donde soy profesor, el de Proyectos 3, y ahí pongo todos los tableros donde voy organizando la información del curso o algo que yo vaya a hacer en mi curso de proyectos de diseño 3. Y lo voy poniendo justamente ahí. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, rápidamente el de personal y aquí podemos ver este, algunos tableros que tengo ahí. Si me voy a todos los tableros, aquí aparecen toda esta lista de, de tableros a los que tengo acceso dentro de este equipo. En, la, en el extremo de la derecha, Puedo cambiar algunas opciones, como eh, qué tableros son los que quiero ver en este, en este momento. Por ejemplo, puedo cambiar entre ver eh, todos los tableros, puedo poder ver los tableros de los que yo soy dueño y también poder ver los tableros de los que alguien más es dueño. Recuerden que podemos invitar gente a nuestro equipo y pues si esa persona es la persona dueña del tablero creado en nuestro equipo, pues ahí podemos filtrarlo. Podemos eh, verlos por la fecha de sus últimas modificaciones, última apertura, la fecha en la que se creó el tablero. Y también podemos cambiar de vista entre una vista de cuadrícula y una vista de lista. Voy a dar clic para que vean cómo se ve la vista de lista. Ahí está. Y podemos ver toda esta lista de tableros. Y vean cómo cambia el botón también para crear un nuevo tablero Sí, de, dependiendo si estamos en la vista de lista o en la vista de la parrilla. Y aquí tengo el botón. Y bueno, eh, posiblemente una de las funciones que, que más llego a utilizar cuando ya tengo muchos tableros o hay algo muy particular que estoy buscando es el buscador de la parte de arriba. Por ejemplo, voy a empezar a buscar un tablero que eh, quiero ver el proyecto de una de mis alumnas, se llama Pamela, entonces pongo aquí Pam, y aquí me lo encuentran y ya desde ahí puedo dar clic para ir directamente al tablero de Pamela y miren, incluso me da un rápido preview de cuándo fue la fecha de creación y la fecha de última modificación de este tablero para yo elegir de mejor manera. Entonces... Esta es el frente de, de Miro, espero que comiencen a utilizar esta, esta aplicación, que es muy poderosa. Bueno, yo seguiré compartiendo videos de cómo utilizar esta, esta aplicación en proyectos dentro del aula y con otros colegas también profesores. Muchísimo éxito.